Ahora bien, ya hemos conversado y entendido un poco acerca de los mercados financieros, pasemos a hablar del otro gran grupo de instituciones financieras, que son los intermediarios financieros. De forma simple, se puede decir que un intermediario financiero son aquellas personas o empresas a través de las cuales los ahorradores puedan facilitar los fondos de forma indirecta a los prestatarios. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien necesite dinero y se lo pida prestado directamente a alguien que conozca, sin necesidad de acudir a una entidad. Sin embargo, pudiera ser que al final no se llegue a un acuerdo con el prestamista o que éste, aprovechándose del otro, quiera imponer intereses muy altos del crédito y demás. Es donde entonces entrarían las entidades respectivas que actuarían como intermediarios financieros para facilitar esta labor, ya que pusieran en contacto a multitud de participantes que pudieran proporcionar el crédito a quien lo necesite y ofrecerían garantías a las dos partes, es decir, a ahorradores y a prestatarios, para efectuar con éxito dicho préstamo.